Y ya estamos preparadas, listas ya, porque hay mujeres que impactan, porque hay mujeres que marcan la diferencia. Y a veces, sin tocar lo femenino o el machismo, tocamos simplemente esto de ocupar lugares claves en una sociedad. Y una de estas mujeres es la que vamos a entrevistar en el día de hoy. Una mujer que comunica con sentimientos femeninos. Y vos decís, ¿y cómo es eso? Hay una gran diferencia. Porque no es lo mismo escuchar que oír, porque no es lo mismo observar que ver, y no es lo mismo charlar que hablar. Pero sí marca la diferencia al azar. Por eso le vamos a dar la bienvenida a mi compañera, a mi colega, a Noelia Wallan. Bienvenida en la tarde del magazine. ¿Cómo estás, Noe? Hola, Cari, ¿cómo estás? Yo muy, muy bien. ¿Bien, bien ¿Estás contenta? Cómoda? Sí, bien, contentísima y un poquito nerviosa, pero muy bien. Muy bien. ¿Cómo? muy bien. Vamos a decirle a la gente, los ¿no? que trabajamos en los medios, estamos reacostumbrados a hacer entrevistas, pero cuando nos toca a nosotros también estamos nerviosos. Sí, tal cual, tal cual. Es así. No, eh, qué, qué lindo tenerte, gracias por aceptar esta entrevista, la verdad que... Eh, queremos resaltar estos lugares que ganan las mujeres, ¿no? En lugares claves, uh -huh. y vaya si lo es, eh, comunicar y ser prensa, como directora de prensa del partido de Pinamar, ¿no? Sí. Sí, Cari, la verdad es que, bueno, como te contaba, yo soy diseñadora, estudié diseño en, en, acá en Bogal, en Pinamar, uh -huh. y, y bueno, me fui interiorizando de a poquito por la comunicación, las redes sociales y, y, de, y de todo un poquito. Y en diciembre, noviembre del año pasado me llegó la propuesta, tuve mi entrevista. Y bueno, eh, dije que es un desafío para, ¿no? directora de comunicación y prensa de la municipalidad. Y, y nada, acá estamos, poniéndole el pecho ante esta situación pero muy contenta y muy motivada, porque la verdad que ser una de las pocas mujeres de, que llega a veces a un cargo, eh, la verdad que me, me motiva muchísimo y me, me da mucho orgullo. Seguro. ¿Cómo fue esa propuesta? ¿De quién, te, ¿Quién te habló primero? ¿Martín o...? Martín. Martín, Martín un día me, me invitó a hablar. Tuve, su, mi, tuve varias reuniones, tuve como tres o cuatro, eh, pero en su despacho, me preguntó, ¿no? ¿Y vos ¿Qué vos de pirámide? Y así empezó nuestra charla, con idas y vueltas de, de, de intercambiar opiniones, ¿no? Siempre. No, se te cortó un poquito por, porque sabemos que estamos en, con un tema de internet, a veces se corta. ¿Qué te propuso ¿Eh? Martín ahora? Martín me había preguntado qué cambiaría sí. yo de la ciudad en cuanto a la comunicación, y bueno, eh, era como un ida y vuelta de ideas. Eh, y dentro de un. Yo ni me, ni me imaginaba que él me iba a proponer ser la directora de comunicación y prensa. Yo pensaba que tenía ganas de hacer un proyecto, algo que tenía que ver con la marca de la ciudad o algo así. Sí, viste, no me lo imaginaba. Y un día me dijo. Se nos está cortando y quiero escuchar claro en ese momento un cortó otra conexión. vez, no. Eh, vamos, ay, perdón, pero estoy con buena conexión, ¿eh? Bien, bueno, no parece. Y, y que en ese momento... Me... <risa> ¿Se corta mucho? Ahí, vamos, vamos ¿Sí? de nuevo, sí, sí. Eh, pensaste que él quería un proyecto, Por... ¿no? Te me quedas congelada. Claro, yo digo, bueno... A ver, voy a correr un poquito más para acá. Ah, más al lado del modem estamos sí, viviendo una sí. situación especial en todo más, ¿no? claro con el tema del colegio esta hora es complicado sí. <ríe> ahí estamos no es eh? tal cual avísame si ahí estamos un poco mejor o se corta a ver ahí te, te, te escucho bien bueno Vamos, voy a más despacio también capaz que así por si se corta Dale. Y que en ese, en ese momento que Martín me dice cómo te ves dirigiendo un equipo, eh, y siendo la directora de comunicación y prensa, como que me agarró desprevenida, porque la verdad no me lo esperaba. Y pura emoción, yo le dije sí, y me dijo ¿estás segura? Como diciendo, no sabes lo que se te viene, ¿no? Sí, le dije yo, me encantaría, o sea, yo era como... Viste esas cosas que uno a veces le pide como a la vida o al universo que te aparezcan desafíos, o sea, yo soy una persona muy inquieta. Claro. Y, y, y me pasaba como ese último tiempo el año pasado en pasado. Yo necesito algo. Estaba como pensando en hacer un máster, quería especializarme con algo de comunicación y llega esto, viste que uno es como que a veces desea algo tanto y, y bueno, y yo soy creyente de que cuando uno quiere algo tanto le llega. Así que nada, me dijo eso y dije bueno vamos con todo y nada. Siempre trabajé en lugares privados y pasar de algo privado a la función pública fue un desafío increíble lo es todavía. Sí todos los días trabajando muchísimo para dar lo mejor de mí, para, para llegar a la gente y comunicar de la mejor manera, ¿no? Eh, nada, eh, súper contenta y hasta el día de hoy también, y agradecida por, por que Martín confió en mí y, y nada y lo sigue haciendo, y, y le, le ponemos toda la garra y tengo unos compañeros increíbles, unos genios todos, que me hacen el trabajo mucho más fácil y <risa> Eso, Exacto. ¿no? Trabajar en equipo, creo que es Exacto. fundamental, porque no solo uno tiene que saber todo, o creer, ¿no? Esto de que sabemos todo, sino delegar, de pero sí tener ese, ese poder, poder dirigir y poder escuchar a todos. Por eso decimos, ¿no? Hay una diferencia entre escuchar y oír. El, el poder manejar un equipo es tener una escucha muy buena y, y es lo que vos eh, transmitís en esto que decíamos con sentimiento femenino, nos dimos cuenta, por lo menos en mi caso, lo práctica, las mujeres somos prácticas, entonces, es ¿viste verdad. cómo llega eh, esto no de la comunicación? No me llegó todo un choclo, que te dije, qué bueno que me lo estás dividiendo, le digo, pues claro, era un choclo, entonces yo tenía que ir, separarlo, no, no, yo ahora... Las copy notificaciones, copy les contamos a los que nos lo están escuchando las notificaciones. Claro. De a poquito van surgiendo pequeñas modificaciones de, de lo que se puede ir avanzando y mejorando de lo que es la comunicación de la MUNI hacia los medios y hacia la comunidad. Siempre tratamos de darle una gorrosquita. Y bueno, esas son pequeñas cositas que a veces hacen la diferencia. Tal cual. Es lo práctico, ¿no? Exacto. exacto. No, de cuando vos eras chiquita, no estoy sí. segura que vos me decís Charleta. Eras la nena Charleta Ay, del grado, sí. de la familia. ¿Quién eras? Ay, sí, yo era Charleta y era una cara dura tremenda. Creo que, que a medida que uno se va poniendo más grande y por el entorno y, y las cosas, uno es como que a veces tipo que va bajando un poco el tono, pero yo de chiquita era muy cara dura, todos los actos, eh, las poesías que había que decir en el medio de todo el mundo y que había que aprenderse de memoria y los bailes y las carrozas, como te contaba yo, de chiquita viví en San Clemente del Tuyú, desde que tenía como hace unos cuatro años, hasta que terminé la secundaria, estuve viviendo ahí, mi, mi familia es de ahí y mi corazón pertenece allá, eh, y bueno, nada, Siempre me, me gustaba estar en contacto con la música, bailar, actuar y allá tenemos la fiesta de eh, la Corvina Negra, se llama, Ajá. es una fiesta nacional y, y siempre hacen como un desfile de carrozas, entonces yo esperaba esa época para llegar y, y subirme a la carroza o bailar, disfrazarme, me encantaba, me encantaba. <risa> Qué lindo eso. ¿Y qué extrañas de ese lugar o de esa, esa niña que fuiste? Eh, creo que con el tiempo me fui reencontrando, porque uno tiene una, una evolución, viste, que llega la adolescencia, todos los problemas que nos tiramos encima, las responsabilidades, después cuando decís, uy, ya tengo cierta edad y quiero lograr algo y no puedo. Pero bueno, uno después empieza como a darse cuenta y frena un poquito y vas diciendo, bueno, esto era lo, es lo que soy, lo que quiero ser y hacia dónde voy. Como que eh, extraño, hoy extraño mucho a mi familia, que está toda ya la mayoría, por el tema de la pandemia y que mucho no nos podemos ver, pero bueno, eh, a mí lo que siempre más me gustó de, de lo que es toda la costa es la naturaleza, me encanta y elijo vivir acá por, porque me encanta el mar eh, las playas de San Clemente me encantan, yo mi, mi, uno de mis primeros recuerdos es ir a las playas con mi papá cuando éramos chiquitas nosotros nos fuimos a vivir allá porque éramos de Buenos Aires, Arte, <coughs> de de Buenos cuatro. Aires. Eh, mi papá era de Merlo éramos de Merlo mi papá, ah mira zona zona oeste yo nací en Ramos Mejía así que San Antonio estamos de Padua ahí. <risa> pero zona es? sí estamos de, de los mismos pagos mira uh -huh. Y nada, el llegar a la playa, a la arena, tocar los pies con la arena, eh, aprender a ir abajo del agua en el mar, eh, jugar en los médanos, escondernos, hacernos milarezas con mis hermanos, o sea, esos recuerdos lindos. O por ejemplo, mi primer día de jardín, que, que llegar y ver esos... Árboles enormes, el olor que era del eucaliptus. O sea, yo vivía, en, yo iba a un colegio que estaba en el medio de la nada prácticamente. Claro, era la escuelita, antes. más antes. Era la escuelita y lleno de eucaliptus, los coquitos. O sea, todas esas sensaciones que uno no se da cuenta y que después con el tiempo le quedan, los olores, las texturas, claro. eh, cositas así. Yo me acuerdo hasta los detalles de los guardapolvos de mis maestras de jardín. Eh, Qué lindo. Ya, eh, sí, muy lindo. ¿Y qué te atrapó de Pinamar? Y de Pinamar yo creo que siempre tuve una conexión porque <ríe> vacacionábamos mucho en Necochea con mi familia y cuando pasábamos en la ruta, por acá donde están los médanos donde está el barrio ahora que es, las dunas, por ahí más o menos siempre me llamó la atención eh, como que era un desierto todo eso. a mí me encanta todo lo que es los médanos siempre este lugar me encanta y nunca supe que es. Con mi, con mi familia nunca vinimos y entramos a Pinamar. A mí, yo conozco Pinamar de grande. Claro. adolescente Porque vos estudiaste eh, en la UAD, es decir, que también tuviste la decisión ¿no? de venir a estudiar acá en Pinamar. no Claro, yo cuando termino la secundaria me fui a vivir a La Plata. Eh, estuve haciendo una carrera en la plata que no me gustó viví más o menos cuatro años en la plata y después vuelvo a la costa ya me ha cansado de vivir como en la ciudad y mucho tiempo trabajé en farmacia tengo como otro, la otra parte de noelia que eso es una chica mix, Bien, muy está mix. Buena después, <risa> trabajé mucho estudié en farmacia hice, soy auxiliar de farmacia y trabajé muchos años en farmacia y, un día dije, bueno, ya está, ya toqué como el techo de lo máximo que puedo llegar hasta acá, y quiero empezar a hacer lo que a mí me gustaba, que era siempre, a mí me encantaba el diseño de interiores, la decoración, eh, hice muchos cursos de decoración, también interiores, la arquitectura, y un día paseando acá en Pinamar, con mi novio, vi que estaba guay, entonces fui enseguida a chusmear a ver qué había, y estaba la carrera de diseño, la imagen visual, enseguida me largué el folleto a ver qué tenía, Dije, mmm, pero esto tiene diseño web, tiene eh, animación 3D, no sé si me veo con esto, pero bueno, voy a probar, ¿viste? como No me y quería quedar con las ganas, así que probé y, y nada, empecé la carrera y me fascinó. Fueron cuatro años, pero eh, al, al palo te diría, porque me devoré la carrera, me encantó, me fascinaba, venía todos los días, yo en ese momento estaba viviendo en Santa Teresita, así que me venía y viajaba todos los días, de Santa Teresita hasta que, acá. Hay que viajar ¿eh? en, el, en esa ruta, todo. Tremendo, no, tremendo, pero la verdad lo hacía con mucho, mucho, mucho eh, gusto, placer, era súper feliz. Fui feliz haciendo la carrera, ¿verdad? Y de ahora en más, desde este punto, ¿cómo decoras tu vida? ¿Qué le pones? Eh, y le pongo, a ver qué le pongo, energía, trato de poner mucha energía, buena onda, eh, ganas. Trato siempre de proyectar, de tener un proyecto, digamos, eh, soy bastante inquieta, me gusta siempre ir cambiando, probando, haciendo. Eh, creo que uno siempre tiene que tener como... ...motivado, ¿no? Totalmente eh, motivado, sí. Ahí se nos estaba cortando un poquito, pero esto, ¿no? De... de de la energía que le pones a tu, a tu camino, ¿no? en, en tus proyectos. Eh, vivir por tus propios sueños o trabajar por el sueño de los demás? Hace unos años que vivo por mis propios proyectos. Creo que fue un proceso... Por eso te digo, eh, yo me fui encontrando con mismo, conmigo misma, me fui permitiendo cosas. Costó mucho, pero acá estamos. <ríe> Hoy vivo por mis sueños no, no, y gracias. vamos construyendo todos los días esas cositas que a veces uno tiene como, tiene que ser así, tiene que ser así. y creo que yo fui rompiendo con todos, con muchas cosas que tenía impuestas y, y que bueno, que son parte de la vida, ¿no? Eh, y que bueno, hoy me encuentro haciendo otras cosas que capaz que antes ni siquiera me hubiera imaginado. Eh, hoy voy atrás de mis sueños con todo. Eh, Noé, vos estás ahora al mando de un equipo de prensa que es también muy importante. Muchos hombres en ese equipo, yo siempre digo. <ríe> muchos. No digo lo que digo porque si no, bueno, queda mal, pero siempre, viste, que hay, hay huevos ahí. <ríe> Ay, hay mucho, sí, hay mucho, sí, sí. hay mucho, ¿no? Y poner eso, ¿no? Eh, los ovarios y bueno, cuesta, ¿no? Eh, ¿Qué esperas de tu equipo, Noé? de trabajo. Eh, a ver. La verdad es que recibo muy, mucho de ellos. Este, me gustaría que crezca el equipo en el sentido de, de ayudarlos a descomprimirlos un poco. Creo que dan a veces hasta más de, de lo que yo les pido. Eh, y me gustaría ayudarlos y, y que tuvieran las cosas que que necesitan para que estén más motivados. En realidad yo creo que, que les debo un montón a ellos y que yo necesito gestionar para, para ayudarlos y que mejore digamos, el ambiente para, para que salgan mejores las cosas. La verdad, eh, cada uno cumple un papel y, y lo hace de una manera excelente. Y realmente estoy muy contenta con los chicos. Eh, la idea es como ir generando que se sume gente, estamos viendo de sumar también... A alguna mujer al equipo eso siempre está presente no pero bueno yo ingresé en diciembre eh, la mayoría del equipo menos uno ya estaba conformado eran todos hombres pero bueno eh, la verdad que no tengo nada que decir porque son todos unos genios y bueno capaz que, que en el, a medida que pasa el tiempo se sume alguna mujer pero nada espero eso que, que confíen en mí que, que se apoyen en mí y que sepa que que sepan que vamos para adelante y que, que, que vamos para adelante y que, va, que todo va a salir bien, o sea, más que eso. Qué lindo lo que dijiste, me, me gustó esta palabra, que es mucho del líder, ¿no? Esto de gestionar para que ellos tengan todo. Eh, todo estamos hablando uh -huh. de sus herramientas de trabajo, su comodidad, y, y habla y decirlo públicamente, esto de estar gestionando la comodidad de tu equipo habla muy bien de vos, así que eh, esperemos que te escuchen, sé que estamos en una época <risa> Sí, difícil. la verdad que es eso, es, es, la, es un momento muy difícil, y la verdad que a veces se trabaja con muy poco y no se sabe, a veces uno hace realmente maravillas, más allá de, de lo que pueda hacer la municipalidad o no, ¿no? O sea, yo voy a lo que hace uno, las horas que está, está atrás de, de, de, de la energía que le pone, y con lo poco que a veces uno se arregla, entonces digo, a, a veces yo espero devolverles un poco de todo lo que dan ellos también, ¿no? Tal cual. Y te voy a contar una breve eh, historia, ¿no? De, de prensa municipal de hace muchos años, donde se inauguró la comisaría de la mujer. La venían a inaugurar todo, tenía computadora, todo, se llevaron todo, la, la policía no tenía para hacer una denuncia. Hicimos el reclamo desde el lado de periodístico a la municipalidad uh -huh. y los únicos que levantaron la mano fue prensa diciendo le damos una computadora, con lo que significa para prensa ¿Sí? tener la computadora, ¿no? Esto de, uh -huh. de saber y hacerse parte de, de las situaciones que vive la gente, ¿no? Y son estas cosas que quizás no conocen los oyente, pero que sucede, ¿no? Exacto, exacto. Ahí. Hay otros Ahí. lugares que quizás se enfoca, ¿no? Toda, uh -huh. toda la óptica en esos lugares como para poder, eh, en este caso está la salud ahora, todos enfocados a la salud, al hospital. Tal cual. Pero prensa necesita, obviamente, mucha atención y mucha manera de, de tener los, las, las herramientas para poder transmitir lo que el municipio quiere, ¿no? La claridad y la transparencia. Sí, claro, por supuesto. Igual... Eh estamos bien, pero el trabajo siempre de la comunicación realmente es, es extra. Es extra porque imagínate que en estos momentos que estamos pasando, que no son normales, que difíciles, eh, todo lo que pasa a diario es, es in, incierto, porque la realidad es que lo yeah. que hoy es, mañana no se sabe. Entonces eh, hay días que a, a tarde tenemos que ir corriendo atrás de tal cual no, no puedo creer más o sociales como eh, a estoy muy contenta sí sí sí tal cual bueno se, vamos a ver qué temporada porque yo, es como hablábamos fuera del aire también en otra oportunidad no estamos un poco aburridos nosotros nos gusta la adrenalina creo que, que pasa, los eventos todas las noticias lo que genera la calle eh, todo lo que viene a Pinamar, ¿no? ¿No sentís esa adrenalina que falta? <risas> sí, sí, hace falta, hace falta, es todo raro, pero bueno, de a poquito esperemos que con esto de, de, del verano tengamos eh, más, más eventos, es estar trabajando mucho para que, bueno, la temporada sea eh, más llevadera o, o de lo mejor posible dentro de la, lo, lo que se pueda, ¿no? Porque hay protocolos, hay que cumplir con ciertas normas para poder, que no se disparen los casos y demás, pero bueno claro. eh, los eventos se vienen todos al aire libre y, y bueno, van a, se está trabajando a bueno. muchas, mucho para que hayan cosas muy lindas, y para que la Ahí. gente pueda disfrutar ¿Viste que vienen, vienen, los, vienen los días lindos y como que uno también es como que se renueva, se renueva la energía le pone onda así que bueno, ojalá que, que el verano traiga buenas cosas lindas cosas lindas no, para ir cerrando, quiero que me cuentes, ¿qué querés tener que aún no tenés? Oh, ¿Qué quiero tener que aún no tengo? Mm. Y me gustaría en no muy largo plazo poder formar mi familia, seguir estudiando, eh, o sea, mi familia ya la tengo, ¿no? Pero bueno, eh, me encantaría ser mamá, eh, me encantaría poder seguir estudiando y aprendiendo, me gusta mucho aprender, así que ojalá pueda y tenga la posibilidad de seguir de este, incorporando conocimientos con la gente conocimiento, y que si bien estudié me gusta seguir y, y otra cosa que me gustaría seguir es viajando, me encanta viajar, Ay, es, sí. es una cosa que disfruto mucho y ojalá que también pueda seguir con eso. Ahí te vi volando en algunas fotos, en tus ah, sí, redes. Sí, sí. Lindo, lindo, sí, sí. en la punta de, de la montaña, muy lindo. Ojalá podamos, todos, todos queremos volver a viajar, eso es así. Sí, ojalá que sí. Bueno, Noe, muchísimas gracias por este espacio, por tu tiempo, y seguramente va a haber muchas más notas. Eh, esperamos que, que la gente haya conocido un poquito más de vos, que sos la persona encargada de comunicar todo lo que pasa en el municipio. Muchas gracias. Bueno, Cari, te agradezco muchísimo a vos por este tiempito, por querer conocerme un poquito más, por transmitir este, este espacio eh, y comunicar un poquito más a los que están del otro lado escuchándome para que me conozcan, y bueno, les mando un besito a los que estén ahí eh, atentos y escuchándome. Gracias, Noé, eh, quedate, ya, ya sé cómo, ¿sí? no, no corre. Vale, nos vemos. Chau, chau. Así Bye. pasó... Nuestra directora de prensa y comunicación del partido de Pinamar, quédate en el Magazine, se viene de todo un poco con Delfina Pisana, no te vayas, ya ven.